Perdona si no dejo todo ahora por ti. Perdona si no fumo, no lo hacía antes de ti. Perdona si olvido lo que siempre olvidé. Perdona si no río chistes que nunca entenderé. Pues si fumo y río, verás que en poco tiempo, cuando yo vuelva a ser mío, cuando se pase el ensueño, tú dirás que soy aburrido, dirás que he cambiado, no se puede querer ser otro sin sentirse falso, sin sentirse falso. Pero a menos que me cures de mis heridas Pero a menos que me cures de mis heridas Solo por estar contigo las huellas de mi vida no van a desaparecer no van a desaparecer no van a desaparecer no no van a desaparecer Los hijos te cambian o más bien destrozan las capas que nos cubren, protegen y ahogan. Las del miedo de los padres cuando niños, las de nuestro propio miedo al huir del nido.